cada vez tengo más seguro y más claro diáfano de que la, cualquier interacción en Twitter es eh, tóxica de hecho como no pienso pagar el cheque azul tampoco a dos días que me quedo en el convento me cago dentro y dentro de todos los, y todes <ríe> sobre todo aquellos que siguen fijaos estamos ya a día 7 están todavía con el tema de ...intentar demostrarle a la gente que el Redfall es la leche... ...cuando no lo es tampoco... Eh, ...y mucho menos porque todavía ni siquiera la han arreglado... ...pero bueno, eso es otra cosa... ...el caso es que hay tanta gente... ...por parte del de lado, el sector más radical... ...de Xbox, que es incapaz... ...de decir... ...así no se puede sacar un juego... ...porque yo estoy pagando una suscripción también... Eh, ...y no el Game Pass básico... ...sino el Game Pass Ultimate con el Ubisoft... Cuando tú contratas ese servicio, tú no está, a ti no te está saliendo el Redfall gratis. Tú estás pagando para jugar al Redfall. Así que, toda esa gente que va diciendo, no, pero es gratis. No, no, no gratis no es. Tú tienes tu servicio de, su, de suscripción con el que puedes acceder a ese juego. Si no lo tuvieras, podrías jugar a los juegos que, que tengas en físico, porque... Eh, el internet no lo vas a perder en Xbox no pasa eso o sea, sigues conectado quiero decir y puedes jugar con tus amigos tranquilamente sin tener necesidad de, eh, de del Game Pass ¿no? estoy jugando a los pokeblocks ¿sabéis cuál es el juego de los pokeblocks se me ha ocurrido de que esto podría ser una buena eh, imitación de los Pokémon He tenido que bloquear a Gineu, que no me parece una mala persona, que quede claro. Y... Pero sí que me parece mal su comportamiento con todo el tema de la Redfall. Más van a caer, muchos más. Pero poco a poco, que tampoco tengo el tiempo necesario. Yo casi prefiero que, que me bloqueen ellos a mí, pero no ellos, eh, no. ellos tienen como una especie, la gente radical... Amigos, eh, cuando es muy fácil radicalizarse, ¿eh? también hay que decirlo en Twitter. Es muy fácil radicalizarse. Yo mismo me he radicalizado muchas veces con algo o con una cosa en concreto. Así que sé completamente lo fácil que es. Primero, sobre todo en el tema de los videojuegos, hay, veo que hay mucha gente que primero dice la verdad. Dice lo que ha visto. lo que, o sea, Y luego, como conforme van recibiendo mensajes... ...van reculando... ...cambiando su propio... Eh, ...su propia respuesta... Eh, ...mostrando inseguridad... A, ...además porque... ...porque mira... ...si tú tienes tan claro una cosa... ...como yo... ...pues yo doy pruebas... ...de que esto está ocurriendo... ...vale... ...no, no, no tengo por qué mentir a nadie... ...como por ejemplo... ...sí si que está haciendo... Eh, ...esta gente... Y ...ya me llega... ...ya me llega a cansar tanto... ...que digo... ...es que... ...es que, es que no paran... ...están... Llevan cuatro o cinco, bueno, llevan, ¿qué digo? Lleva cinco días, cinco días pereándose la gente en Twitter por el Redford, pero además gente de equipo, supuestamente gente que, bueno, amigos, amigos no, porque yo no considero amigo a nadie en Twitter, eso que quede claro. También quiero dejar esto bien claro porque parece ser que las redes sociales eh, no, no lo entienden. A ver si con mis palabras mmm, entendéis mi mensaje. Como he dicho en las redes sociales nadie es amigo de nadie. Tú no conoces a la persona que está detrás de ese avatar, de esa no los conoces y no tienes por qué deberles ningún respeto salvo el que de la educación. Punto. Una vez que se traspasan ciertos límites y de ahí lo voy a hacer lo voy a hacer viral el red blog, hashtag #redblock bloquear a la gente radical de Xbox. Cada vez que veáis a alguien diciendo que negando, porque por eso los llamo negacionistas, porque es que no hay otra manera de de, de llamarles, claro, de, de, de, de qué otra manera eh, les vas a llamar. Con un apelativo, un calificativo, un insulto, no. Prefiero decir lo que realmente, ¿qué es lo que están haciendo? A negar una cosa que es evidente, obvia, tanto para los de Xbox como para los de Steam. Mirad, las notas de xbox las notas de steam todo el crédito por cierto espérate que, que, que no se me olvide todo el crédito a peter obo que es el que ha mostrado la captura donde dice redfall es actualmente el decimocuarto juego peor calificado de todos los tiempos en steam actualmente, lo digo así, para los duros de mollera y los duros de oído, para que se enteren bien, calificados en Steam. ¿eh? Actualmente es el juego de precio completo, porque todavía está el precio completo, a unos 70 euros, está bastante más barato que si lo compras en físico, pero son 70 euros todavía. Actualmente es el juego de precio completo, peor calificado en Steam. Redfall debería haberse retrasado. Xbox necesita aprender una lesión con esto. Phil Spencer es el primero en haber tomado nota. Si ustedes no lo hacéis, es que no sois equipos. De ahí que os esté bloqueando. Y os pienso seguir bloqueando. Red Block. Todo el crédito, nuevamente lo tengo que decir: todo el crédito a Peter Obo, que es el que ha tomado la captura esta. ¿eh? Que aquí el tweet, el tweet original es de Peter Obo. Aquí se cita la fuente no se roba nada la otra foto es mía que es una captura que he hecho yo de, de, de la propia consola o sea es que no me puede engañar eh, aquí la peña por mucho que, que vayan ahora y yo oh, no y qué piensas en bloquear a todo el mundo y le digo no solamente a los que sean más radicales y qué es lo que hace el señor Gineu pues ya lo sabéis ya, ya lo he dicho antes al principio no que dice bye bye bye como esperando una reacción, bueno si sí, estáis esperando una reacción cuando en realidad simplemente os estoy diciendo si vais por ese camino del radicalismo os bloqueo, porque yo no, lo, no tengo por qué padecerlo y nuevamente vuelvo a repetirlo porque la gente se confunde cualquiera puede ser podemos ser muy amigos, podemos llevarnos muy bien en muchas cosas y sin embargo a lo mejor eh, eres anti independentista catalán o eres independentista catalán y yo soy un simple gaditano y a lo mejor lo que yo pueda decir no te guste. Porque diga. Oye, pues mira, a mí, sinceramente, bajo mi criterio, me da igual si votan o no. Bueno, eso no puede ser. Vamos a ver, tú me has pedido la opinión. Permíteme opinar. ¿No? No que solamente tengo que leer la opinión sesgada, la opinión mentirosa, que estáis mintiendo más. Dios mío, estáis mintiendo más que Pedro Sánchez, por Dios. Estáis mintiendo más que Pedro Sánchez, diciendo que el juego es la hostia, que el juego es la leche, que lo jueguen, claro, hombre, que lo jueguen. Eso, por supuesto, que lo jueguen para que puedan ver si realmente es o no es una mierda. Con el paso del tiempo, cuando hayan puesto todos los parches que dice que, que van a poner, pues se verá bien y ya nadie podrá decir que es un mal juego. El día de lanzamiento, como para jugarlo. Ah, y otra cosa otra cosa muy importante porque ni siquiera os lo descargáis es que ni siquiera os lo descargáis lo estáis jugando en la nube uno de los juegos más jugados en la nube ahora mismo es el red fall el red file porque no quieren ni, ni, ni descargárselo hasta ese punto llegan. pero las notas no mienten ¿eh? las notas no mienten el 1,9 se mantiene el otro se mantiene no hay manera por donde pillarlo ¿eh? Por cierto, es el 1,9 visto desde el ordenador, porque también tengo el Game Pass para el ordenador. ¿Eh? Y me da la impresión de que hay mucha gente que están tan acostumbrados a las tragaderas, yo no. A mí cuando una cosa sale mal, cuando, una, cuando yo voy a un restaurante, por ejemplo, o lo que, una cafetería, oye, ¿qué le apetece a usted, señor? Quiero un café. Tenemos el mejor café en Expreso. Sí, sí, ah, bueno, pues entonces perfecto, lo pago. De antemano, incluso toma. Voy a recibir el café día 1, eh, minuto 1, gratis en el Game Pass porque he pagado la suscripción. Tócate los cojones. Es que no, se ent no, no entiende la gente de que estás pagando una suscripción para poder jugarlo, para poder probarlo, incluso hasta para poder pasártelo, sí, pero no para que te autoengañes y te quedes y seas tan simple, tan simple, como para aceptarlo todo. Toda esta gente que aceptan estos errores que son garrafales dentro de la programación y, y que no deberían ya ni de suceder, pero suceden, sobre todo cuando los lo juegos son mundos abiertos y, y por mundo abierto me refiero a, a grandes extensiones y sobre todo muy vívido, una vividez, los pájaros, esto, lo otro, como por ejemplo, el Skyrim, Elder scroll Skyrim, un juego maravilloso, el Fallout 4, también, de Bethesda. estamos hablando de Bethesda, es que parece que uno por criticar un juego de Red Fall un juego de, de Bethesda, está criticando a Bethesda entera o está criticando a Xbox, no, ustedes sois lo que estáis haciendo el daño a la empresa, mintiendo y diciéndole a los demás que se compren el Redfall y que quede bien y que no sé qué no sé cuánto callados la puta boca yo por lo menos no tengo ganas de escucharos ya y al que vea yo decir cualquier mamarrachada de este juego pinta que ni te cagas cuando yo estoy viendo y acabo de venir de jugar de, de probarlo y ver que no ha cambiado nada y me estás engañando en la puta cara diciendo que no es así que ahora ya se ve de puta madre cómo se ve de puta madre ¿Cómo es, explícame cómo se puede mejorar el juego tanto sin una actualización la única actualización que ha tenido que ya el, eh, que, que ya le, le llegó que eran de los 8 gigas hasta ahora no ha habido ninguna actualización más así que en qué ha mejorado el juego ustedes pensáis de verdad que estáis ayudando a la compañía mintiendo autoengañándonos. Pues no. Ahora mismo se están partiendo los cuernos un montón de programadores, os lo aseguro, en, en Xbox para solucionar este problema. Y el primero en decepcionarse no soy yo. Es el propio tío Phil que dice, esto no se puede consentir y no puede volver a ocurrir. Y además lo toma como algo personal, porque mirad si es tan consciente de la gravedad, y de lo poco que le ha gustado el que esto sucediera que ha dicho no, esto a partir de ahora vamos a revisionar los juegos antes de que salgan porque no puede salir un juego tan roto, digan lo que digan, no puede salir un juego tan roto, día uno en el Game Pass nosotros le debemos algo más a los que están pagando religiosamente todos los meses la suscripción del Game Pass Ultimate y además ahora encima todo pagando también el Ubisoft o sea, que no me vengan con vainas ni con mierdas de por el estilo eh, intentando tapar el sol con un de estos o haciéndole caso a su youtuber favorito porque ha dicho no sé qué, no sé cuánto. Puta mierda. Fíjense en las notas de los juegos de, de o jueguenlo ustedes mismos. Si sois capaces de autoengañaros y decir que el juego es bueno, me imagino que también podréis jugarlo o incluso, por qué no, comprarlo y seguir autoengañándolos eso da igual tú estás auto engañado pues bueno pues nada pues pues que le vamos a hacer que le vamos a hacer exactamente bueno primero si os gusta el vídeo denle a suscribiros a darle like y sobre todo comentar hoy he tenido un día eh, bastante bastante difícil hay que decirlo pero necesario necesario en el tema de twitter Pararle los pies a cierta gente que, bueno, que ya se estaban poniendo chulesca o de una manera ya demasiado tóxica, pero no tóxica en plan vamos a echarnos unas risas como pretende este canal y otros canales. No, sino tóxica hasta el punto de decir, pero tío, que, que te he visto cómo has reculado, cómo has echado mierda al juego el primero y a la primera que te han eh, apretado las tuercas los más fanáticos te has vuelto un radical y eso lo he visto con muchos con muchos y por eso digo que al que vea yo decir alguna mamarracha una cosa es que digas tú eh, hombre el juego es un desastre ya estás por lo menos lo que necesitará serán Dos o tres actualizaciones, por lo menos. Y esperemos que esto no vuelva a pasar. Porque también hay que también hay que pensar que es la primera vez en la historia de Bethesda que eh, siempre se habla eh, del Fallout 76 como un gran fracaso y tal. Pero comparado con el Red Fall, no. Y después de haber venido de un hi-fi. ...y de estar jugando como estoy jugando todavía... ...porque yo no he dejado de jugar al White Tokyo... ...y además, mucho menos ahora... Que, ...que le he cogido ritmo... ...he descartado ya el Red Redfall... Lo he, ...lo he borrado... ...y digo, mira... Mmm, ...cuando estés bien... ...cuando cuando cuando se te puede, cuando pueda jugar contigo... ...entonces... ...a lo mejor... ¿eh? cuando ...y sobre todo cuando se me pase el cabreo... ...el cabreo que también tiene... ...por cierto, Phil Spencer... ...y que lo ha dejado claro hace unos días... También hay unas declaraciones del 2021, tenemos las declaraciones que dio hace un par de días y podemos desgranarlas aquí mismo y lo haremos, pero lo haremos bien, ¿sabes? Eh, porque ya el canal hay 381 suscriptores y se ha ido un radical de Redfall, adiós, bye bye, como, como decía Gineo, no pasa nada, te vas ni que fuera la única persona en el mundo o, o, o yo tuviera esas ansias también que tienen otros por ir como captando a la gente verdad es como como sí sí por fin alguien se ha pasado el juego ha sido el amigo el por cierto que también tiene un canal de youtube Centu gamer eh, se ha pasado el, el juego el también pero él se lo ha pasado y dice no me he sacado las cuencas de los ojos con el jefe final pues no sé el por qué pero vaya trabajito que tienen los Darcanes. Ah, y de nada por hacer de beta tester. No sé si pasaros la factura. Porque vaya tela cobrar este juego por como está. Es, que, Perdón, es como está. Que no vale lo que pedís por él. Bueno, no voy a poner una captura de lo que ha dicho. No quiero ya aquí... En mis, ya, basta, ya por lo menos ha habido una persona que sí que se ha pasado el juego. Y, y nada... Que abiertamente dice: Pues vaya, vaya tela de juego, vaya tela de juego. Y la dificultad y lo difícil que va a hacer arreglar todo esto. Ya tenemos ya eso. Y, ta bueno, y también tenemos a los de 3 de juego, uh, a, perdón, a los de level up que, que son los primeros en meterse con Red con meterse en Xbox. Y ahora te viene con eh, el, lo terrible de todo esto. Siempre se lo llevan la gente mm, que menos lo merece, o sea, bueno, o, depende de que en qué grado hayan sido cómplices de, de, de este tremendo fracaso, el primer gran, gran fracaso peor que el Fallout 76, recordad que el Fallout 76 fue el más, yo creo que de de todo de toda la historia de Bethesda, el, el, el juego que más ha dado que hablar negativamente, hasta que ha llegado Redfall, entonces, sé, ¿ustedes qué pensáis? ¿Hay algún otro juego quizás de Bethesda que...? Yo por ahora estoy disfrutando mogollón del Ghostwire Tokyo. De, de hecho, había dejado de lado dos juegos, el de y el, y el y el Resident Evil, que todavía no me lo he pasado, para poder probar estos otros juegos y me cago en la leche con, con, con el Redfall, qué porquería, madre mía, ¿lo tienen que arreglar? Claro que lo tienen que arreglar, le, tienen, le hace falta 4 o 15 actualizaciones por lo menos, todavía sigue igual, o sea que ya os digo que el, eh, nada ha cambiado, pero por lo menos eso sí, os podéis pasar el juego como se lo ha pasado zen gamer que, que por lo menos se lo ha pasado y ha hecho de beta tester de todos, en fin, y además con, con buena nota, ¿no? porque ha sacado, ha desbloqueado bueno, o sea, destruye a azul negro, o sea el 0,54% de los jugadores lo ha desbloqueado sí, pues, no, no, dudo que, que tal y como está ahora, muchos se los quieran pasar, pero vamos en fin, no sé qué es lo que pensáis ustedes eh, yo me, de, me voy despidiendo ya, y nos vemos en el próximo programa aquí en Toxic Channel. Challenge un beso y un abrazo para todos y sean más autocríticos y no sean unos apecebrados, eh, red block a todo aquel que defienda lo indefendible.